Hoy cerramos la conferencia de diálogo que hemos estado haciendo con los ayuntamientos por las distintas zonas de Navarra. Es la séptima eh, encuentro que hacemos con los ayuntamientos. Hoy cerramos con Pamplona Comarca y los valles de alrededor. Y bueno, pues eh, también en la línea que hemos ido haciendo en otras zonas de Navarra, pues anunciamos también algunas cuestiones que se van a dar aquí en Pamplona eh, y Comarca. Siempre hemos defendido que la educación es la piedra angular del desarrollo económico y social de nuestra comunidad eh, y todo el despliegue que estamos haciendo en la oferta de formación profesional, pues también aquí, en Pamplona y Comarca, va a haber un nuevo centro de formación profesional que reorganizará toda la oferta formativa en lo que tiene que ver con la oferta industrial, se ubicará, como digo, aquí en Pamplona eh, y Comarca. Estará enfocado a todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. Nos gustaría que pudiera estar disponible entre el año 25 y 26. Como digo, se trata de una reorganización en, nuevo, en un nuevo centro. Luego tenemos también todo lo que tiene que ver con la transformación de atención primaria. Se van a incorporar eh, 40 profesionales de manera estable a los centros de salud de Pamplona y Comarca, en todo lo que tiene que ver con la mejora de la atención primaria. Sabemos que la atención primaria ha sufrido muchísimo en todo lo que tiene que ver con eh, la pandemia. También ayer anunciamos eh, una inversión de 11 millones de euros en las vías ciclables para comunicar los municipios de Pamplona y Comarca ...con eh, Pamplona, la vivienda como algo fundamental... ...y que nos han ido reclamando eh, los ayuntamientos... ...y demandando eh, más vivienda de protección oficial... ...pues en Pamplona vamos eh, avanzamos... Con 400 viviendas de protección oficial, gracias a esos acuerdos que firmamos con los ayuntamientos y que queremos seguir eh, mejorando y que, bueno, pues que dependen del eh, vicepresidente. Como digo, la vivienda ha sido una de las cuestiones que más han salido en estas conferencias de diálogo y queremos seguir mejorando pues, esos acuerdos con los ayuntamientos para bueno, pues, eh, fomentar todo lo que tiene que ver con eh, la vivienda. Gobierno de Navarra. a Na Gobernua.